Más importantes de la vida de Yarian, aquí estamos desde Albato para decirle enhorabuena, bienvenido campeón. Te sí. va a cambiar la vida. Enhorabuena, alegría. Sí, ¿no? contento? Sí, sí, contento muchísimo. Qué bien. Aquí tenemos ahora, tranquilizado por un cubano. Tenemos cubanos en la familia. A ver si, a ver si nos hace algo de comida típica y nos enseña algún baile de pase y ¿vale? sí, como no, pronto, pronto. Bueno, bueno, enhorabuena. ¿Cómo esperas que sean los próximos meses en tu nuevo negocio? Bueno, próspero, que me vaya bien. Vamos a hacer entrega oficial de la llave de un centro albato en Barcelona, uno de los centros más potentes en Urquinaona. Amigo, felicidades, enhorabuena.